Preguntas para el señor ministro de Interior. Pregunta doña María Isabel Mora. Tiene la palabra su señoría. Señor ministro, quería preguntarle por las noticias que han aparecido en prensa sobre la apertura del nuevo CIE, de nuevos centros de internamiento de inmigrantes. Quiero imaginar que este anuncio se debe a que cerrarán otros CIE, eh, que tanto la Fiscalía General del Estado como la Defensoría del Pueblo, el Ayuntamiento de Barcelona o la Diputación de Cádiz, por ejemplo, han solicitado su cierre por o problemas de legalidad porque tienen condiciones infrahumanas y condiciones que no son habitables. No se entiende mucho este anuncio tampoco porque, según los datos de su propio ministerio, datos que dio en una pregunta parlamentaria en el 2014, en el 2015, sobre el 2014, la ocupación media de los CIEs no llega al 36%, o sea que plazas hay. Y, por otra parte, eh, la, los decretos de internamiento de los jueces se han reducido drásticamente. Hemos pasado en el 2012 de tener 11.600 internamientos actualmente casi la mitad. Eh, Explíquenos el porqué de este anuncio. Gracias. Muchas gracias, senadora Mora. Señor ministro. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Señora Mora, mire, es muy fácil. El anuncio que ha hecho el Gobierno de España no tiene otra explicación que está comprometido con la mejora de la situación que tienen los centros de internamiento en España. Los centros de internamiento no es un capricho del Gobierno de España, ni lo fue en la época del Partido Socialista, cuando gobernaba, que los tuvo que abrir y nosotros, que los hemos venido mejorando. Pero, aún así, como estamos empeñados en seguir con un plan de mejora adelante para mejorar la situación de los CIE, para mejorar también la situación que tienen cada una de las personas que están internas en ellos, vamos y estamos proponiendo un nuevo modelo en el que creemos que pueden participar todos los grupos políticos para tener un nuevo diseño de los CIE, pero al mismo tiempo, señora Mora, es necesario tres nuevos CIE. Uno en Málaga que sustituya al que cerró, pero al mismo tiempo también es necesario uno nuevo en Algeciras y uno nuevo en Madrid, dada la situación que tiene el que hoy por hoy está amigo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Senadora Mora. Señor ministro, me sorprende muchísimo, la verdad, eh, que usted, en tanto en la Comisión de Interior del Congreso como en el Senado, pues nos vendiera que usted era el ministro del consenso y que nos iba a convocar a todos, a un grupo de trabajo, para discutir sobre el nuevo modelo de CIE. Y antes de convocarnos, ya directamente nos anuncia tres, tres CIE nuevos. Eh, no sé muy bien cuál es el consenso que está buscando. O sea, Si, si vamos a hablar del nuevo modelo, ¿cómo que nos anuncia tres nuevos? Eh, realmente está haciendo lo mismo que su antecesor, el señor Fernández Díaz, o sea, realmente el consenso dónde está en este nuevo modelo que, que bueno, que parece que nos va a imponer. Eh, actualmente, pues estaba claro que había que hablar de un nuevo modelo porque en el actual se incumplían los derechos humanos y existían muchísimos problemas. Le voy a decir, eh, no entiendo eh, eh, este nuevo modelo que va a haber, por supuesto, y que nos lo está anunciando a través de los medios de comunicación, me gustaría que me explicara cuál es. Eh, es un modelo, según los datos actuales, un modelo ineficaz y sin embargo vamos a abrir nuevos CIE. Es ineficaz porque ni el 42% de las personas que ingresamos allí pueden ser expulsadas, y usted lo sabe. En Algeciras, por ejemplo, iba, ha dicho que va a abrir dos en el sur, en Algeciras ni el 20%, en Las Palmas ni el, ni el 3%. Y la Defensora del Pueblo le está diciendo que estamos ingresando allí a personas que son inexpulsables, eso lo sabemos todos, existen denuncias, vulneraciones de derechos humanos continuamente, un sufrimiento enorme de las personas que estamos ingresando, los del sur, que vienen en patera. ¿Esos son los que van a ingresar en Almería? Me gustaría que lo dijera. Que vienen en patera, algunos que vienen de naufragio. Después de sufrir eh, un naufragio y ver morir a personas, los ingresamos los 100 menores y víctimas de trata. Todo eso se lo está diciendo la Defensora del Pueblo. Eh, me gustaría que nos comentara todo esto, cuál es este nuevo modelo, y que me diera una respuesta directa esta vez, que todavía estoy esperando que me conteste a mí y a la Guardia Civil cuáles son las instrucciones que tienen en el perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla. Gracias. Muchas gracias, senadora Mora. Señor ministro. Muchas gracias, presidente. Mire, señora Mora, yo no le he hablado que vaya a haber ningún nuevo CIE en Almería. No sé de dónde lo ha sacado usted. Yo le he dicho que uno en Málaga que sustituya al que se cerró, uno en Algeciras y otro. Mire, le voy a decir una cosa. Hace tiempo que venimos ya trabajando en el plan de mejora de los CIE, pero al mismo tiempo estamos diseñando un nuevo proyecto de CIE, que no se ha hecho ninguno específico desde que se crearon los centros de internamiento de extranjeros en España. Una vez que lo tenemos, los vamos a convocar a todos los grupos políticos para que todos puedan opinar, pero no les vamos a pedir información ni opinión antes de que tengamos nosotros un boceto de qué características tienen que tener es lógico que le vayamos a ofrecer dónde creemos que hay que reforzar la existencia de CIE o cree usted que va a ser por capricho de manera aleatoria. Tiene que ser en base a criterios objetivos, que es como debe de funcionar un Gobierno serio. Y mire, señora Mora, yo comprendo que ustedes quieren cerrar los CIE porque no son partidarios que haya CIE, pero es que los CIE son necesarios porque es una herramienta para controlar la política migratoria que tiene la Unión Europea. Y le voy a decir, lo que no es de recibo, es que no tengan ustedes reparo alguno en utilizar una institución como es el Ayuntamiento de Barcelona para exigir una licencia al CIE de Barcelona como si fuera un bar o fuera una discoteca, porque les recuerdo que los CIEs que las comisarías y que los centros penitenciarios no necesitan licencia. Pero eso es lo que hacen ustedes. Por eso les digo, vamos a seguir trabajando en un plan de mejora, vamos a consensuar los nuevos CIE y vamos a construir aquellos que sean necesarios para mejorar el servicio, pero sobre todo para mejorar la atención a quienes allí se encuentran dentro. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Pregunta don Ferran Martínez Ruiz. Tiene la palabra.